Bueno, pues les saludamos, les saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es. Gracias por estar con nosotros en este momento. Y tú que te vas a unir apenas, bueno, pues te decimos de una vez bienvenidos. Y esto va a quedar grabado para sí, poder claro. poner en todas las demás páginas Así sociales es. que estamos. Y pues, bueno, esperamos simple y sencillamente poder ser de bendición sí, de para bendición, su vida. Así es, sean bienvenidos todos todos y cada uno de ustedes al espacio de hoy oramos en vivo. Gracias por estar con nosotros y gracias a las personas que posteriormente estarán viendo y escuchando este video y que también lo van a estar compartiendo porque esto es una bendición del Señor para usted y para el que lo recibe. Así es, bueno pues uh, y continuamos. Y les decimos sí. nada más bienvenidos a Hoy Oramos en vivo. Y damos gracias a Dios porque ya, ya no sé ni cuántos videos tenemos, pero. Damos gracias. gracias alrededor de los 800 Así es. Así, así, es así que es. pues damos gracias, gracias a Dios por al ello. Señor, por ello. Amén. Ok. El tema, el tema de hoy, sí. mire nada más. Imagínese. el tema de hoy, fíjate que qué importante y, y precisamente en este mundo en que vivimos ahorita, la superación, la superación venciendo a el miedo, Así venciendo es. el miedo, y Ahorita hace falta superar eso, wow, habrá miedo ahorita, uh. más vale que lo creamos, Qué barbaridad, Eso es toda una realidad, hay mucho temor, hay mucho pavor, hay mucha inseguridad, mucha ahorita inseguridad, en mucha, muchas de las áreas. Incertidumbre, sí. Y hay, y hay quienes abusan de la confianza. Exacto. <risa> sí, sí, se, se abusa, se abusa pues, sí. de, de esa confianza. Entonces, eh, no es más que tener precauciones, tomar las medidas que se tienen que tomar, obedecer las reglas que la se tienen vela. que, que Obedecer así es. y pues, salir adelante. Y para la superación es bien importante. En todas las áreas de la vida la superación. Claro, claro que sí, sea es muy importante. en lo espiritual, sea en lo material, en lo físico, eh, en, lo físico uh -huh. en, en todas las áreas de superación. Claro, claro que la, sí. La superación no, no tiene límites en No, en hay, forma. no hay límite. Eh, eh, en todas las áreas de la vida. En todas, en todas, en todas, sí, en todas. Todo lo que podamos superarnos es, es pues una bendición. A, así es. Entonces, venciendo el miedo, lo primero que afecta a la superación es el temor. El es miedo, el temor. ¿Sí? La desconfianza, la inseguridad. Sí, porque fíjate que qué importante es eso, porque eh, sabemos que, que el, el miedo, el temor. De, sí, o sea, para, de, o sea, y baja tus defensas, aparte. Además, de baja tus, tus defensas, entonces pues no hay... Que y y tener... todas, las todas, físicas y, y las morales y las y espirituales todas, y todas. Todas. Es, es, es increíble, por eso estamos hablando de la superación, pero hay que vencer el miedo. Ven, hay que vencerlo. Sí, sí, sí, hay bueno. que vencerlo, así es. Vamos a continuar para que, mira, ya van para los cuatro minutos. ¿Sabes que Vamos a continuar. Muy bien. muy bien. ¿Por qué hay que vencer el miedo? ¿Por qué hay que vencer el miedo? Esto es bien interesante. Sí, muy importante. Hay, hay razones, hay, hay motivos eh, de, de por qué hacerlo. Porque sí. no nos hace bien sí es. pues <risa> no, el estar no, con, no, con no. los míos y los temores. No sirve para nada. Entonces, hay, hay que vencerlo. Pero, ¿cómo hay que vencerlo? Bueno, ahorita la decimos. Así es. ¿Qué trae el miedo en sí? <risa> Pero, Porque es, es todo un paquete. ¿eh? Eh, sí, sí, sí, es un paquete. Es un paquete <risa> grande. El miedo trae consigo lo siguiente. Desconfianza. Trae duda, trae ansiedad, trae turbación, trae pavor, trae pánico, oh, sí. wow, trae cobardía. Uh, oh, demasiada. Wow, timidez eh, y trae toda clase otras 50 de... Otras más. Sí, sí, toda clase de temor. Sí, sí. Eh, o se eh, podemos enumerar un montón. Sí, pero eso es para que tenga una pequeña idea de eh, lo que es, el miedo, y además es muy contagioso. Aparte de, sí, sí. Está sí. peor que el coronavirus. <ríe> sí, pues. Es sí, contagioso, es, es muy, muy muy contagioso, muy contagioso. Eh, el, el temor, el, el miedo. Eh, por eso hay que eliminarlo. Sí, sí, sí, hay que eliminarlo. Tenemos que, que eliminarlo de nuestras vidas, eh, de, de, de nuestras mentes, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Los miedos así no nos sirven para nada. no ayudan. Una nada. cosa es tener precaución, o, otra cosa es tener sensatez. Sensatez. Pero es. no timidez, sino sensatez. Sensatez. ¿Verdad? Eh, que, que no haya ese pánico, que no haya ese pavor, sino más bien sí. la precaución, el cuidado, la atención. Exacto. Eh, el estar prevenido para cualquier cosa. Uh -huh. eh, en lugar de desconfianza y duda, no, no, confianza confianza y, y, y bien bien puesta en sí, el, el, el sí. Señor, ¿verdad? Así es. Ok, entonces vamos a continuar. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer para vencer el mal? El mal. Eh, como, un, como una epidemia. Como, como como un virus. El mal del miedo. El, del miedo. Y es una pregunta, pues ahí está la interrogación. Uh -huh. Si ¿Sí la ve, ok, ya sí. que bueno, ahí está la interrogación. Ah, sí. Eh, enorme, grandota ahí. Eh, Bien grande. Sí, sí. ¿Qué hay que hacer para vencer? El mal. El mal. Del miedo. Del miedo. Bueno, pues vamos a ver qué, qué tenemos aquí. Lo mismo que hay que hacer ante el COVID-19. Fortalecer nuestro sistema inmune, que okay. es muy importante. Ok, vamos a separar aquí tantito, así como son dos uh, tonos ahí. Sí. Lo mismo que hay que hacer ante el COVID-19, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, pues, Fortalecer sí. nuestro sistema inmune. Exacto. ¿Cómo sí. se, se establece un mejor sistema inmune? Uh -huh. ¿Qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Sí, pues bueno. tomando las las vitaminas y los minerales eh, aminoácidos antioxidantes todo. Y, y todo lo que el cuerpo necesita para estar bien fortalecido bien fuerte y que el, los, los problemas de, de, de los virus y todo el, la cuestión de, del mal bacterias, pues, y, bacterias todo y todo el te, o sea reboten que no entren en tu cuerpo porque estás protegido porque estás eh, tomando precisamente esos nutrientes que el cuerpo necesita día a día, que eso no, no nos lo da la comida que comemos a, a, a las tres veces al día, no, tenemos que tener un, un, este, un o sea un suplemento. Un suplemento, unos nutrientes independientes de lo que comemos día a día, porque eso no lo trae, tenemos que adquirirlos aparte, eh, como son las vitaminas y los minerales y todo lo que el cuerpo necesita. Hay que complementar. Sí, es un complemento. Eh, es como la vida espiritual. Sí. Tenemos que complementar con la oración, con la palabra, eh, escuchando eh, pues mensajes. Sí, eh, bueno, buenos temas que nos ayuden a, a, a nuestro a, eh, crecimiento espiritual crecimiento o, sexual, o fortalecimiento espiritual. Entonces para sí. no, no adelantarnos, entonces eh, veamos esto. Bien, y, y en cuanto al miedo y todos los demás sinónimos y similares, es fortalecer nuestro nuestra fe y confianza en el Dios Todopoderoso para estar bien firmes y fuertes en nuestra fe. Es ahí que está. ahí es donde tenemos que estar como rocas sólidas que eh, vamos a estar siempre puestos ahí, firmes, fuertes, eh, que eh, vamos a decir, decirlo, que el viento no nos haga daño. Sí, sí así es. Venga lo que venga, ahí está. Es, esas montañas, por ejemplo, que existen, eh, que son enormes, preciosas. Eh, me recuerdo ya de Monterrey, ¿verdad? Sí. Eh, cuando veíamos el, el, la, la montaña ahí de, de, de las Mitras. Ajá. Este, ah, qué bonito lugar, ¿verdad? Muy, uh -huh. Alta la Muy montaña bonito, y todo sí. eso. Eh, o bien allá rumbo a la cola de caballo que es un lugar precioso de, de, de campamento o sea del país de, de, de turistas ahí uh -huh. eh, pero ahí están toda la vida sí. firmes sólidos ahí, ahí y, está, está. y vaya que hasta se pone fresco ahí arriba uh -huh. eh, es, es precioso pues fresco, sí. Eh, sí, porque a, a, así es o sea que eh, por eso este, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de, de, de amor y dominio propio. Así sí. es. Y, y yo quisiera ahorita, eh, por un comentario que escuchamos, Sí. Eh, ¿qué ha pasado con lo del COVID que podemos ver como beneficio? Miren, lo que hemos podido ver como beneficio es que la tierra se está renovando. Ah, sí. Se está renovando. Se está renovando. La atmósfera, el ambiente. Sí, sí, sí. Está una renovación. ¿Por qué? Porque el hombre la estaba destruyendo. Sí. hasta los animales han, han, han salido. O sea, sí. Ya, sí. Ya no ven al hombre. Exacto. ¿Por qué? Sí. Porque el hombre tiende a ser destructivo. Sí. el raciocinio que tenemos... A veces lo usamos de una manera muy equivocada. Se sobrepasan. O sea, sí, nos pasamos sí. de la raya. Sí, sí se excede, se excede. Uh -huh. Miren, por ejemplo, los, los animalitos, las bestias incluso, las bestias, la, los salvajes, sí. matan por alimento. Uh -huh. El hombre mata por placer. Sí. Por dinero. Sí, sí, sí. sí. Entonces, el, el ser humano es muy inconforme con la propia naturaleza sí y cuando va de cacería sí. van más por placer sí porque le gusta matar sí no no, no tanto porque le eh, eh, eh, quiera alimentarse porque sí. no tiene que ir a cazar de esa manera mm, pues no. van más bien por por, por, por otras cosas sí, sí, sí. Y, y no nos vamos a meter en esa profundidad sí, sí. pero el ser humano tiende a ser destructivo. destructivo sí. Por eso el hombre ha hecho armas uh -huh. y muy mortíferas. Muy mortíferas, sí. Y aquí en Estados Unidos es un país donde hay, hay, hay armas a diestra y siniestra. Sí, últimamente uh, se han tenido un montón de armas. ¿Quién necesita una matralladora para seguridad en casa? Nadie. Pues no. En nada. cambio, cada armamento que el hombre en sí, natural, normal, como ustedes, como nosotros, no necesitamos ese tipo de armamento. Pues no, para nada. Pero el hombre las ha inventado con un doble propósito. Sí. De destruir y de hacer dinero. Sí. O sea, y hacer sí dinero... Con la, destrucción. con la destrucción. Entonces, la misma naturaleza, ponga cuidado, está permitiendo uh -huh. que, que este recogimiento que hemos tenido, uh -huh. involuntario, porque no ha sido voluntario, no. ha sido involuntario, la misma naturaleza se está renovando. Se está renovando, sí, se está renovando. La misma naturaleza. Al rato eso sí. va a tener que pasar. Sí. Pero una de las maneras que nosotros podemos estar fortalecidos es a través de una buena nutrición. Ah, sí, es correcto, una buena nutrición. Una buena nutrición y eso te va a fortalecer. Y ahora sí, como hay un, un dicho por ahí en México que no sé en cuántos países se puede utilizar, para que el, las enfermedades no hagan lo que el, el viento Juárez. Sí. Nomás sí, no van a refrescar. ¿verdad? Sí, es, un dicho. Eh, eh, es un dicho. Sí. Entonces, tú de bien, cuídate bien, protégete bien. Así es. Toma tus buenos nutrientes y entonces vas. A, eh, nosotros ah, aquí... Eh, mi, mi esposa, fuerte, ¿sí? Aquí mi esposa es la, la que... Eh, ella prepara ahí unas bebidas que que para qué le cuento unos malteadas licuados y le pone y le pone el otro y le pone lo que tiene que ponerle y ahí van los nutrientes que muchas veces en la comida no los tenemos o sea Así en la comida es. común y, tra y tradicional claro entonces si quieres saber más de eso pues nomás llámale o escríbele o escríbelo claro. ¿no? Y te comenta cómo puedes mejorar esa situación. Así es. Y bueno, vamos a continuar. Okay. Vamos a ver esa parábola, que aquí tiene mucha enseñanza también en cuanto a las cosas materiales. Y cómo Dios nos ve. Desde, desde la perspectiva de Dios, cómo ve al hombre. Exacto, cómo nos ve el Señor? Y vamos a ver el verso pues 14. ahí el 14 de Mateo 25, 25, 14 uh -huh. a 6. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ajá. El 15 dice, ah, o, a, aquí, entregó sus bienes. El Señor nos da todo lo que está de la naturaleza. Uh -huh. Uh -huh. O sea, decir, que se está renovando la naturaleza. Exacto. Sí, Las atmósfera ¿sí? ya estaba bien contaminada. Muy contaminado, sí. Y dice aquí la escritura, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose de lejos, llamó a sus cielos y les entregó sus bienes. Sus bienes. Y esos bienes aquí se los dio, al ser humano. Al ser humano, Dios nos los entregó. A nosotros. Para, para que los cuidaran. Entonces, los desde esa perspectiva. Dios que ha puesto en tus manos. Uh -huh. ¿Qué capacidad bien. ha dado Dios a tu, a, a tu vida? A, a tu, tu persona. persona. Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué dice el 15. Muy bien. Entonces dice, a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Pero veamos bien el 15. Uh -huh. A uno le dio a uno cinco, cinco talentos, uh -huh. a otro dos talentos, y a otro uno. Uh -huh. Pero dice ahí, a cada Pero, uno conforme. conforme su capacidad y, sí, se dios, fue lejos. y se fue lejos el señor ya nos dejó sí, con los talentos los talentos sí. ya dios a ti también te dio talentos antes nos dio talentos dios ya compartió talentos ya compartió talentos. y sigue dando y compartiendo todavía talentos y sí, así es y al estar tú escuchando date cuenta que dios también a ti te dio talentos Amén, así es dios te dio claro, a ti también sí. talentos no nada más a nosotros no no. no. no, no. a ti también ya no, te dio no, a talentos cada uno, a cada uno a cada uno dice okay. y, y, el que había, el usted, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos para los que no creen en el negociar aquí está hablando que el que dio cinco fue y negoció con ellos uh -huh. Sí, los Pero cinco vendió, y ganó otros cinco vendió y ganó otro tanto. o sea los multiplicó uh -huh. sí. tú multiplica tu talento que Dios te dio así, multiplica tus talentos así es e incluso de este pasaje bíblico hasta si es un un, un cibillo, un cántico un canto. Eh, y bueno, nosotros no lo vamos a cantar porque no, bueno, eso no, no, no es lo es, nuestro se lo okay. podemos nada más comentarlo okay. así mismo, el que había recibido dos Ganó también otros dos. Así que todo mundo, conforme a su capacidad, Dios nos da. Sí. ¿Por qué el niño le dio a uno cinco? ¿Por qué a otro le dio nada más dos? Uh -huh. ¿Y por qué a otro nada más le dio uno? Sí, porque Dios Dios conoce, Dios conoce nos conoce. Dios nos conoce a cada uno. y, y Dios se conoce y Dios qué, nos conoce. Pues, ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Dios conoce todas nuestras capacidades. Así es. Y no nos va a poner más cargas de las que nosotros nos podemos llevar. Exacto, cierto Así que entonces, a lo mejor tú puedes decir, ah, pues ya puedo hacer más. Bueno, ya Dios te dio esa capacidad, ando Ando, claro, ando. No hace que tu capacidad sea para los cinco, aunque sea para los dos, o a lo mejor para el uno. Sí. Pero sigue escuchando lo que dice el verso 18, para que nos vayamos dando cuenta muy bien, el 18 dice pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor el 19 después de mucho tiempo vino el señor de aquellos sierros y arregló cuentas con ellos, mira aquí con este versículo uh -huh. y viendo el 18 uh -huh. pero el que había recibido uno ¿qué hizo, fue y, y cavó en la tierra y escondió el dinero que su señor le dio. Se uh hablando -huh. que era dinero, los aletos eran sí, dinero. Sí, sí, sí. Eran monedas, era las, monedas las que sí, le dio. Era. Ok. Para que no quede ninguna duda en cuanto a eso. Sí. El negociar. El negociar. Okay. Pero dice, después de mucho tiempo, vino el señor de ellos, de aquellos siervos, y arregló. ¿Qué? Cuentas con ellos. Y uh -huh. sí. decir que el señor... Un día va a venir va a dar cuentas con todos nosotros. Uh -huh. Sí, así es. Un día. Pero, un ¿de cuándo te están diciendo que el Señor va a venir, que va a venir, que va a venir? En Total nunca vino. Sí, pero eres paciente, paciente. Tranquilo. Porque tu tiempo y mi tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Sí, exacto. Sí, porque este, mil años es como un día y un día es como un año. Ahí mil Pedro años, no lo dice... Que que para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día, uh -huh. así que no te preocupes por los días que tú vives aquí en esta tierra sí, así o es. con los días de, de, de, que tenemos nosotros marcados en un calendario uh -huh. que ya ahorita estamos empezando el séptimo mes es el día primero de julio eh, es, es el, el primer día de, de, de, de la mitad, de, la mitad de, de, del de, año. de de este año Así es. pero en el tiempo de nosotros en los el calendario de que de, nosotros los humanos hemos de hecho de la tierra aquí. Ok. Uh -huh. pero fíjate lo que dice el 20 dice y, y llegando este el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos ¿Qué, qué hermoso qué hermoso como que el que se puso el señor wow pues sí, Oye, yo te di nada 20. más cinco y me Exacto. estás dando otros cinco más uh -huh. de, de, de recompensa, Exacto. por así decirlo. Imagínate qué, qué bendición. ¿Y qué dice sí, el 21? Bien, es. Y, el 21 y, de, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el bolso de tu señor. Ah, y, imagínate, señor. mira, El Señor se ha preparado un lugar, nos dice ahí en Juan 14, así es, que Él va a preparar Entonces, una morada para nosotros, para uh -huh. pero vamos a ponerle un poquito terrenal aquí, Sí. ¿Y ¿te podrías imaginar cómo es el palacio eh, donde vive la Reina Isabel, de allá de Inglaterra? Imagínate la gente sí, que sí. están con ella, los mucho, que están cerca. Mucho lujo. Uh -huh. Aún incluso los que le sirven ahí, los, los sirvientes, la, sí. la, la servidumbre. La servidumbre sí. Independientemente de todos los demás que, que van a verla, que, que trabajan con ella, que trabaja en el Parlamento, qué que sé yo. Claro. Ellos ya disfrutan de ver la maravilla de, de ese edificio, Exacto. de ese palacio. Sí, sí. Entonces imagínate, dice la escritura, que él... Fue a preparar lugar para lugar nosotros. para nosotros, así es. Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Sí, amén. Pero mucha gente dice, bueno, después supone de que están diciendo que Él va a venir y que va a venir y total ni ha venido. Uh -huh. Tranquilos, sí. tranquila, eh, el Señor va a venir por su pueblo. Claro que sí. Nos está dando la oportunidad que de, de que, que estemos listos y preparados. Uh -huh. Entonces, porque fíjate lo que es el 21. Sobre sí. mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso es cuando tú y yo podemos estar en el gozo del Señor. Amén, así es. Cuando Él venga y nos dé la recompensa. La recompensa. Sí, alabado y glorificado. Entonces, sí, hay Dios. que esperar ese momento, no antes, uh -huh. sino eh, todo va a ser en su tiempo. En su tiempo, así okay, es. Ok, vamos a ver qué es el 22. Eh, bien, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor. Dos talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. He ganado otros dos talentos sobre lo ellos. multiplicó? Sí. Los multiplicó. Así es. Imagínate, a lo mejor tu capacidad no es el de cinco. A lo mejor tu capacidad es el de dos. El de dos. Porque Dios conoce al ser humano. La capacidad. De Dios te conoce uno. a ti. Sí. Dios nos conoce a nosotros. Sí, amén. Y si tú tienes la capacidad de poder manejar esos dos talentos, pues manégalos, multiplícalos Amén, así es porque fíjate lo que dice ahora el verso 24 Ok, el 24 dice pero llegando también el que había recibido un talento, dijo Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo y aquí está el miedo trabajando. Sí, el ese miedo. El miedo que fue lo que hizo que ese hombre hiciera lo que hizo. Sí, sí, sí. Lo paralizó. Lo paralizó y después tuvo el miedo y dijo, ay, caramba. Sí, yo te conocía que eres hombre duro y que llegas donde no sembraste Y que recoges donde no esparciste. Sí. Porque cuando hablas de la semilla, sí, ¿verdad? Sí, de, de Como se sembraban, uh -huh. verdad que iban eh, aventando, la aventando la semilla. La semilla. Sí. Entonces, el Señor, ¿desde cuándo está sembrando? En nuestras vidas. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, ¿qué cosecha estamos dando? ¿Qué cosecha estamos dando? Nosotros como semilla, ¿qué cosecha estamos dando? Uh -huh. Este hombre por miedo escondió su talento. Sí. sí, sí, y, eso sí. y eso sucede, comparándolo a nuestra actualidad, cuando tú te acostumbres nada más a hacer un tipo de trabajo Ajá. y tienes temor de que no te corran sí. o que te quiten el trabajo sí. o que venga alguien te desplace o que dices, oh ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, tiene, tienes otras habilidades pero no las has puesto a trabajar, no las has ¿cierto? Eh, Ese eh, es el gran problema, el miedo <risas> paraliza. Sí, sí, y que te acostumbras a hacer una sola cosa, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué ya hago? hago? Exacto. Sí, paraliza sí, al paraliza, ser humano. Paraliza, así es. Cuando a lo mejor tienes unas capacidades. Tremendas. Que no tienes que trabajar a nadie. Sí. Tú puedes hacer tu propio negocio, tú puedes hacer, hacer tu propia actividad, tú puedes crear lo tuyo. Así es. Mira, todos los inventos que existen ahorita, ¿alguien lo hizo? Claro. Sí, sí. No se hicieron solos, ¿alguien lo hizo? Alguien lo hizo. Las computadoras que, que existen ahora, alguien las, las diseñó. Aquí ¿Y qué es? ha pasado? Las han ido modificando, mejorando. Pero ¿quién las ha mejorado y quién las ha, ha diseñado las, las nuevas formas? Uh -huh. El ser humano. El ser humano. Bajo esa capacidad, uh -huh. bajo esa eh, eh, inteligencia que Dios le ha dado, sí, sí. han ido mejorando los teléfonos. Tú te también. recuerdas cuando tú estabas jovencita, sí. eh, pues ella trabajaba en, en una mm, compañía de, de, en de México, en la, en la única que existía, la, la, la de teléfonos de México. Así es. para conectarte, no, que hombre. qué problema era. <risa> sí, de, definitivamente. se necesitaba o sea, de la operadora para que pudiera tener comunicación con, con alguien. Las conexiones, sí. Uh -huh. Y ahí están en los paneles, ahí, todo, eh, metiendo todo el las clavijas. ¿Por qué? Porque tú no podías hablar directamente con la otra persona. No. Si alguien no te conectaba. Tenías que por, por medio, de intermedio de, de, de la operadora. Eh, y, y pues uno también o se conectaba uno con otras este, centrales de, de, de diferentes lugares de Estados Unidos y bueno, un montón de, de conexiones. Eh, exacto. Entonces, <coughs> Lo, lo interesante es esto, que el ser humano ha ido avanzando, avanzando, avanzando, avanzando, avanzando, avanzando, avanzando sí y la tecnología ha ido avanzando y avanzando y avanzando. Así es. Ahorita con tu teléfono en la mano tienes el todo. Así es, sí, sí, definitivamente. Cuando nosotros nos casamos, uh -huh. la felicitación que nos dieron los amigos que no pudieron acudir a la boda, a, a la boda me mandaron telegramas. ¿Telegramas? Sí. ¿Por ah. qué? Porque pues, era la manera más fácil el, de, de, el, de mandar el, el un, medio, sí, sí. un un texto, ¿verdad? Uh -huh. un, un pequeño. Una felicitación. Sí. Y ahorita rápido con, con los... En el los teléfono teléfonos teléfonos. tienes todo. Ahí tienes el teléfono, tienes la, la, la televisión, tienes eh, para hablar, tienes todo. El, el video tienes eh, todo. Tienes para escribir, para mandar mensajes, para hablar, para a platicar con otra persona. Simultáneamente. Sí, hasta para hacer los, los negocios. Es, exacto. Entonces, ahorita el teléfono es una maravilla. Es una maravilla, sí. Si lo vemos desde una perspectiva positiva. Positiva, buena, sí. Uh -huh. Ahorita el usar el teléfono es algo maravilloso que, ha, que se ha inventado. Sí, sí. Y cuando mi esposa estaba en, en esos paneles allá en, en, en, ¿En, México? en México, ya los ingenieros ya, en aquellos en aquellos tiempos ya nos decía si Dios nos presta vida y salud este vamos a llegar a un tiempo en que cuando vamos a estar hablando por teléfono nos vamos a estar viendo y ya, Ay, cómo puede ser eso pues bueno gracias a te Dios que, a que, que, que Dios nos ha concedido todavía estar en esos tiempos que pudimos ver esto la tecnología bien desarrollada cuando no existía esa tecnología Ahora ya ella pues la usa. Sí. Qué, qué, qué bonito, ¿verdad? En esa trayectoria de tu vida. Uh -huh. Oye, pues, de estar allá metiendo las, las, clavijas, las clavijas. Y ahora tú personalmente nada, hacerlo. Sí, nada más con, con tremendo, ¿verdad? Digital todo. Entonces, así es. Eh, cuidado con lo que el Señor hace. Y por eso el hombre. El hombre tiene que cambiar y quitarse sí. todas clases de temores. Todas clases de temores. Así y bien. eso sí, nutrete, estabiliza tu cuerpo así es. para que no te vengan males peores. Males ¿verdad? peores, así. Okay. Es. Entonces, el que había recibido un talento. Sí, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no espartiste por lo cual tuve miedo y Uf. fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Tú no escondas el talento, por favor. Sí. No lo escondas, ponlo a trabajar. Sí, hay hay un, el, que decíamos hace ratito, un, un canto ¿verdad? Que, que entonábamos, este, que dice, cuando venga el Señor y, y te, te pregunte, pregunte por tu talento, ¿Qué dirás, al Señor, del talento que Cristo te dio? Desentiérralo, hermano, desentierra tu talento. Eh, entonces tenemos que poner a trabajar los talentos que Cristo nos ha dado. Dios que, nos ha dado. Sí. Y que esta epidemia, eh, todo eso que ha estado aconteciendo, es el tiempo de darnos cuenta, de las capacidades que tenemos. Sí. Amén, así es. Miren, cuando es. nosotros empezamos en, en la cuestión de los medios, mis programas de radio eran de 15 minutos. Sí. Una vez por semana. Sí, así es. Luego de ahí me brinqué a un programa de una hora, do, no, eran dos horas diarias. Sí, dos, dos horas. Dos horas. Sí. sí, dos horas. Y luego llegamos a tener en dos estaciones diferentes uh -huh. un programa de dos horas también. Así es. Obviamente que me daban unos hermanos sí, en, en una sí. y, y yo en la, sí, otra, este es la otra. Y luego nos comunicaban a la vía telefónica y nos enlazaban las la, la la dos estaciones. Sí. Porque uh -huh. en aquellos tiempos no eran como estos. No, no, no tenías que hablar por teléfono para poder en, enlazar. Uh -huh. Y ahorita, imagínense, <coughs> ya tenemos como 802 hechos. Bueno, pues, y gloria, se han visto señor. en más de 150 países la honra y la gloria para nuestro Dios, porque eres es el, el, el que nos ha dado, ¿verdad?, la, pues, la sabiduría, la habilidad y, y todo para para hacer todo todo esto que estamos haciendo. Eh, y, bueno, pues, gloria al Señor por ello, y que nos siga dando aún más y más y más para seguir desarrollando el mensaje, su palabra. Ese es el punto, mi amado. Tenemos que poner a trabajar los talentos que Dios nos da. Amén. También así es además de es que trabajando. hemos escrito algunos pequeños libros y hemos escrito muchas reflexiones aunque estas no las tengo yo publicadas pero eh, en no, nuestra lo, página lo, sí tengo un videolibro este, el de seis pasos para tener una versión de éxito Exacto. Ahí, ahí vaya a, a nuestra página y ahí la, la puede ver entonces, esto es lo, lo, lo importante de que Dios nos ha dado capacidades. Amén. Amén. No todos tenemos las mismas capacidades. No, no, no. No, Pero sí, eh, ahí en, en Santiago nos dice ¿verdad? Sí. si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche y le será dado. Así es. A Entonces tú nomás pide al Señor y Él te va a dar. Vamos a, a terminar así con es. esto. Muy bien. El 20 respondiendo a su Señor, le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no es para ti cuidado que eso no me hace para ti no, no, no, no, por Uf. tanto ¿sí? debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses y fíjate lo que hice el 28 quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos porque el que al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. fíjate tremendo, todo, todo el tremendo. mensaje que hay para finalizar es, es, esta porción Así es. donde habla de los talentos. Aquí tú puedes ver todo un panorama completo del Señor, cuando dice, quítenle el talento lo que tiene, y déjenlo al que tenga más. Sí. Porque el que tiene, le será dado, uh -huh. y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Le será quitado. Y qué va a pasar con que le quitan, Ya tiene inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. O sea, en el infierno. Sí. Ahí será el lloro y el cugir de dientes. Mi amado mi amada. Por eso nosotros lo hablamos aquí y les decimos que, que tenemos que orar también por nuestra vida espiritual. Sí, sí. Tenemos que, que, que orar porque Dios nos fortalezca Ajá, en, el en el área espiritual. Así como que si queremos estar sanos, tenemos que nutrirnos. Ajá. También en lo espiritual tenemos que nutrirnos. Amén, así es. Por eso cuando nosotros les ponemos esta lámina de que oremos juntos Ajá. por una mejor calidad de vida familiar, porque esto es Amén. importante. ¿Por qué? Porque todos. nosotros estamos hechos para estar en, en sociedad. Amén, así es. Nadie nace nada solo. No, no. Es no. muy difícil. No. Si tú Le quieres un negocio, unos de otros. más vale que, que te unas a un grupo sí. o formes un grupo. Por qué? Porque eso te va a ayudar, va a ser tu familia claro. en el negocio y, y en la vida material humana. Uh -huh. pues, eh, eh, la familia. La familia. Sí. Te unes sí. a una sí. mujer o a un hombre sí. y luego vienen los hijos sí. y luego se constituyen toda una familia. Una familia. Entonces, es. ¿cómo mejorar esa calidad de vida familiar uh -huh. cuando pues hay el, el amor, uh -huh. el respeto? Y sí. ¿Sí? que estamos en la comunión estamos con Dios. Estamos en obediencia con el Señor. Así y en lo es espiritual, sí. pues también es lo mismo. Es lo mismo. Sí, por eso es este, muy importante el, el tema que pusiste, el miedo. Todo eso pasó por el miedo, porque tuvo, tuvo miedo de, de, de, de, de negociar un talento. Así es. Entonces el miedo lo paralizó y, y eso le pasó. Exacto. Entonces, te imaginas, <coughs> si tú no te quieres casar, <coughs> perdón, si tú no te quieres casar por miedo, uh -huh. ay pues cuando en el Señor no sé qué te voy a decir. Sí, no, pues. Porque después lo pudiste haber tenido un sabio de, de hijo o de hija que pueda hacer grandes cosas en la vida. Sí o inventar o hacer o diseñar algo para el desarrollo y, para y no sabemos sí. entonces así es mire cuando Dios nos da algo es con un propósito Amén. Así es. si Dios nos da hijos es con un propósito Amén. si Dios nos da capacidad es con un propósito sé siempre que antes de hacer cualquier video o cuando íbamos al, al programa de radio eh, primero oramos ¿Para qué? Para que Dios nos utilizara. Amén. Para que sí, Dios es, nos dé la eh, capacidad, la sabiduría, el discernimiento y todo lo que Él tiene que darnos para poder desarrollar. Y es increíble que ahorita hay gente que no cree en Dios. Sí, sí, definitivamente. Sí, hay, definitivamente Entonces, ¿cómo pueden tener esa confianza y esa seguridad? Pues están inseguros. Sí, sí, sí. Están inseguros. Así es. Entonces, vamos a orar. Sí, vamos a orar así es. por la familia y por su vida espiritual Amén. Amén. Y, y yo le voy a pedir a mi esposa que nos unamos en, en oración y aquí nos estamos tomando de la mano Amén. Padre Santo y Eterno gracias, Padre. nos unimos gracias, mi esposa gracias, y yo en esta oración que para pedir por toda la familia Dios. que está viendo y escuchando este material este video su nombre, Padre. el Padre. cual está en Facebook Va a estar en Youtube y en otras Señor, plataformas, Señor. Va a estar en Twitter y en otras partes. Pero Padre Santo, que nadie quede sin la bendición suya en la vida familiar y en la espiritual. Y Padre Santo, que todos aquellos que vean este video y lo vean completo y lo compartan, Sí, padre Santo, que usted les dé el doble. Sí, así como el de los talentos. Sí, deles la multiplicación, señor. Sí, señor. Y cada vez que ellos lo compartan, sí, denles más bendición. Y, y lo vuelven a compartir y denles más bendición. De y vuelven a compartir y denles más bendición, de de dele más bendición sí, Señor. señor. Padre es, Santo, porque padre. aquí está un mensaje suyo. Sí, mi Cristo, de cómo usted es. puede bendecir sí, al y que aleluya. usted quiere usar. Sí, Déjate usar sí, por el Señor. Deja que tu vida sea bendecida por tu compartir algo que valga la pena, quita todo miedo, quita todo temor, todo, todo aquello que pudiera afectar en tu vida familiar y en tu vida espiritual. Y, vida espiritual. y Padre Santo, que cualquiera, que cualquiera, donde quiera que esté, no importa el país. Puede ser aquí en su México, amor, o bien aquí en Estados Unidos, o bien ahí, amor, aquí en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en cualquier parte, sí, señor, que cualquiera que comparte este video. Oh, Padre Santo, ¡Que sea usted bendecido. bendiga su vida! Ahora sus mentes y así corazón, digo, amada, señor, a ti te digo, mi amada. A ti te digo, mi amado. Señor, recibe la bendición del Altísimo. Creo que el mensaje es bastante claro. Fue bastante claro Como para que tú entiendas y comprendas Jesús. Cómo Dios sí, se ama Y ahora señor, por último señor. Gracias, padre. Yo quiero orar por tu salud sí, señor. a orar por tu salud No, padre. no estás aquí por toque, casualidad señor, toque, Lo hemos no dicho muchas poder, veces señor. Nadie nos escucha por mera casualidad por Dios Espíritu tiene un propósito santo, Si tú estás ahorita toque, Viendo y toque, escuchando señor, esto, toque, con esto corazón, Es con un propósito Sí, Señor. Y pon tu mano ahí en sí, tu pecho. Señor, que nada imposible hay para usted. Y permite bien. que Dios bendiga tu vida. Que crean fielmente que usted lo hace. Sí, Señor. No estás aquí por mera casualidad. No, no, no, no. Dios tiene un propósito sí, para sí, tu señor. vida. Señor. Hay un propósito del Señor. Pon sí, tu mano ahí en tu pecho. Glorificado sea su nombre. Y señor. voy a orar por ti. Vamos a orar sí, por ti, Padre Santo. Oramos, oramos. Cualquier, oramos, oramos, cualquier necesidad oramos, que tenga esta personita, Señor, oramos, que está viendo ahorita en este instante. Dios, Dios, Dios, este día que estamos haciendo ahorita Dios, Dios, en vivo. Dios, Dios, Dios, y aún cuando, cuando, cuando quede ya grabado, Señor. Padre, por alguna razón, toque, toque, por alguna razón, esta, corazón, esta personita ha entrado a ver el video. entre, el Señor. Y Padre Santo. Cualquiera que sea también, su necesidad, sea de salud, sí, señor, sea de finanzas, sea moral, espiritual. Señor, y usted, obre en su vida. Sí, Señor, manifieste su poder. Y Padre manifieste Santo, su poder, que dele la bendición, usted, dele la salud, dele, señor, señor, de acuerdo como sí, él necesita. Y, sí. Padre, y a usted le damos sí, toda señor. honra y le damos toda sí, la guanda en honra. Cristo Jesús. Se han dado a usted, Padre. Aleluya. Gracias. Por este tiempo que nos ha dado el Señor, amén, Gracias por su amén, por amén, es que y pues ya nos Así vamos es. a retirar, mis amados, porque ya han pasado casi 44 sí. minutos. Okay. Sí, pues mándenos, mándenos su petición en un mensaje ahí por el WhatsApp, ahí está el teléfono 469 238 9007 o bien a arroba, gmail .com. y claro que sí, nosotros vamos a apoyarla con nuestra oración y pues que sea usted bendecido de parte de nuestro Dios puede hacerlo también por Messenger y bueno pues nosotros estamos listos para ayudarle en cualquier momento que usted lo necesite únicamente pues entre a estos medios y nos comunicamos bendiciones de parte de nuestro Dios y un fuerte abrazo de nuestra parte en el amor del Señor bendiciones así es suscríbete compártelo Márcanos con un me gusta o ven ahí en las notificaciones en la campanita. Y mm. gracias por compartir este video. Que Dios te bendiga grandemente. Dios me les bendiga, mis amados. Y escuchen al Señor. Así es. Cuando usted escucha un mensaje como este, está escuchando de Dios. Amén, amén. Bendiciones. Así es. Y simplemente comparte, comparte este video. Bendiciones para todos.